Ri ri ri ari ki blockte blockte Sama menggunting Ewa semangat Arie Bagus, serai. Lagi, lagi, lagi, lagi. Ulang, ulang. Jadi sebenarnya berarti omongan bang. Apa? Ulang. Tidak, ini saktiannya. Wow. Keras, serai, keras. Si a ver, a la a ver, a a a ¡Arri! ¡Ari, <SILENCIO> arri, ari, ari tenang, tenang! tenang butal bang ari, butal bang ari. <SILENCIO> Hay daro aquí vamos yes, a comer también Yo Ari, Ari, Ari. Ey Para la de apapun patrona de la tierra, no, dekat-dekat ya. Lah. Macam juga ada berbuih pula mulut kami ni. Bagus, bagus. Lagi, lagi. Lagi. Mantap benar BOOM Dapat belakang tadi Bung Tenang belakang sakit elik Belakang kan Lepas tinggal keninggahan dengan saya Lepas Lagi, lagi, lagi Lagi Gan, ganti kuda kuda, ganti kuda kuda. Ah, eh, eh. Abie, komen, ¿No Abie, komen va a ver cómo te viene. Vamos. Va. Va. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. va, Vamos. va. Vamos. Vamos. hey, ¡Cosalbay! ¡Capella! ¡Cras...! ¡Cras...! ¡Badguito! gitulah ¡Ah! Hey. ¡Esto, hey, Barro! ¡No va a rugi me pita a su a que ¿no? me a ¡No cabaquita, está bien,